Que muchas veces, mis amigos, no, me pasé 20 años, que mis amigos me aconsejen, me dicen, Manolo, lo, lo, lo, del gobierno, trata de buscar vainas positivas, para que tú también digas eso. No, no, no, yo hago el programa en base, yo no soy periodista, soy comunicador, yo soy pedagogo. Y como pedagogo, con una un objetivo de usar la televisión como un medio de enseñanza. Yo lo que hago es buscar los periódicos y lo que salga ahí es lo que voy diciendo. O sea que yo ni siquiera me trazo la línea en sí. Entonces, por eso es que ustedes ven que apenas no, no pa, llega a 40 días este gobierno y sigo sosteniendo de que estoy pesimista. No creo mucha esperanza de esta situación, mire, la misma pendejada repetitiva la fiscal del Distrito Nacional denuncia la presionan para que deje el cargo o sea, el cargo de fiscal es por creo que por dos, por cuatro años, el, los cargos de fiscal, entonces ya le quedan dos años y ya gente del gobierno le están haciendo presión porque hay gente que aspiran a ser fiscal del distrito. Cuando yo leí el título, estoy creyendo que se trataba de algún juicio, a alguien que ellos le interesa eh, colaborar para un juicio X. No, no, son abogados del PRM que aspiran a ese cargo y quieren que ella vuele para poder meterse a esa vaina, porque eso es el PRM. O sea, el PRM, eso. Es un partido más de lo que hemos tenido en los últimos 100 años que no tiene doctrina ni tiene ideología, sino seguidores por darme lo mío, búscame lo mío, como actuó en el PLD. Que el PLD, 20 años sin doctrina, se negó a aplicar la doctrina de Juan Bosch para utilizar el sistema de que tú me das, que yo te doy. Te doy Bonogá, te doy cuarto y el PLD pierde porque se divide la estructura del PRD, la, la, la cúpula. No fue la base la que sacó el PLD, fue la, la cabeza del, PRD, sa, del PLD, sacó al PLD con la división que produjo y no fue una división por discusiones de los buenos de los malos sencillamente por poder, por eso pierde el PLD. Y veo que este gobierno va por el camino del PLD, donde se está olvidando del partido, de la base del partido. El, P, el PRM casi no existe, lo que existen son los sujetos que ellos han decidido ir nombrando. Y le estoy diciendo a ustedes que el libro de Miguel Guerrero, el periodista, que dice por qué pierde el PRD y, y desaparece, sencillamente porque se olvidaron del PRD y ahora el PLD pierde porque se divide la cúpula y ahora el PRM no tiene futuro porque no le están dando la fuerza necesaria al partido partido. ¿Por qué creen ustedes que en Cuba existe, murió Fidel, se fue Raúl y, el y Cuba existe tan parecido como, como estaba Fidel, tan parecido como estaba Raúl? Porque tiene un partido, que es una dictadura, pero es un partido. ¿Por qué China existe? Porque China tiene un partido y protegen el partido. Y por eso yo tengo poca confiabilidad, porque imagínense ustedes el caso de que ya le están haciendo presión a esta fiscal para que abandone su cargo, le quedan dos años, pero hay un paquete de compañeritos que aspiran a esa pendejada. O sea que siento que es la misma realidad. Inclusive la señora Germán, eh, cuando ella llamó a la señora Germán, y dice, mire, por aquí vino una comisión a pedirme, la señora Germán se molestó, igual que Jenny Berenice, y le dieron apoyo a ella. No se preocupe, quédese ahí. Pero fueron físicamente a pedirle a ella que renunciara, que necesitan su puesto. O sea, que esta pendejada, este pobre país, no tiene suerte. Porque es la misma línea. Usted ve que Abinader son la misma visita sorpresa que el sinvergüencita de Danilo Medina. La misma naturaleza de un Leonel Fernández con un discurso, con un lenguaje precioso y en el fondo lo que creó fue la base de una monstruosidad llamada PLD. Una monstruosidad fue que creó Leonel, abandonando ideología, abandonando clase y lo que dejó fue ese desperdicio por 20 años y esta gente veo que se están olvidando del PRM, se están olvidando del partido. Caramba, qué pena. Señores, anoche hubo una discusión en Estados Unidos por ley que los candidatos tienen que ir a televisión, a los medios, a hacer eh, diálogo, a hacer discusiones en los medios, para que el público pueda discernir, determinar cuál de los dos puede ser mejor ejemplo pero lo que le vengo diciendo la degeneración que están produciendo los políticos eh, en Estados Unidos están acelerando lo que yo le llamo una guerra civil en Estados Unidos unos años atrás y qué pena que no tenga yo la capacidad de memoria que tiene don Álvaro Arbelo, comenzó a citar los diferentes candidatos que ha tenido Estados Unidos con una capacidad de dialogar, de discutir, de hacer entrevistas que le daban altura a Estados Unidos. Pero este loco, lo que le está dando, es destruyendo totalmente lo que se ha construido en ese gran país, que es la dictadura a la disciplina de la ley. Pues Donald Trump no hizo un, un discurso en base a qué cosa le puede interesar al país de Estados Unidos. Se fue por la, la, el lado personal y hay algo que me llamó la atención. Y es que Estados Unidos ha usado Cuco ha usado el temor de algunos conceptos para poder combatir a los países que ellos le tienen deseo de golpear. Hubo una época que lo que más se utilizó fue el comunismo, pero al desaparecer eh, el muro de Berlín, la modificación que ha hecho China... China comunista, todas las modificaciones, las renovaciones que ha hecho el socialismo ruso ha hecho que se pierda un poco la terminología de que ese país es comunista y hay que romperle la madre. En los últimos tiempos usan bastante también el asunto del narcotráfico. Ese país de narcotráfico entonces ellos le entran y lo golpean. Estados Unidos, a otros países. Entonces, vea usted lo que es la vida. Qué cosas que ellos hicieron en otros países, se le está regresando a ellos. Y por eso es que yo digo que esa guerra civil no la para nadie. Entre las cosas que Donald Trump acusaba a Joe Biden, es que todo lo que John, eh, John Biden y el Partido Demócrata hace es de izquierda. O sea, el susto es de izquierda. Lo que hicieron, lo que hacían Estados Unidos con otros países, llamándole comunista y de izquierda, ahora Donald Trump lo está usando con su rival. Inclusive, antes de la entrevista, le pedía, antes de la entrevista, le pedía a Joe que, Biden que se hiciera las pruebas antidoping, o sea, la vaina de las drogas, el término que usan como cuco, como temor, de forma tal que gastara tiempo a Joe Biden y no le hiciera a Donald Trump cuestionamiento que sí tiene que ver con Estados Unidos. Porque mire, eso de que, que Donald Trump no pague impuestos. En un país que no pagar impuestos es peor que muchísimas cosas. Y este hombre fue capaz del eh, New York Times descubrirle que lo que pagó en el 2016 de impuestos fueron 750 dólares. O sea, no 750 mil, no, 750 dólares fue lo que pagó después del 2000 16 y su periodo como presidente no ha pagado un centavo. Y en Estados Unidos, una de las cosas que le da fuerza a Estados Unidos, la consistencia de un país grande, de un país eh, de una potencia, es el respeto a la dictadura, a la disciplina de la ley, y este hombre está acabando. Y por eso es que yo planteo las posibilidades. Eh, muy pronto, en 15 años de una guerra civil, porque se le está destruyendo lo que le ha dado la fuerza, la estructura a ese gran país llamado Estados Unidos.